H. Juárez Tila Rinada, doctor en Sociología desde el año 1995. Desde 1993 es profesor en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y actualmente es vicerrector del campus de Vizcaya de la UPVH. Me sí. doctora, Jessica Rikasco, Bilatxeri, Anatereri, y Gernikako Museo, Gernikako Baklearen Museoeri, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, y me también en el que hay casco. Cuando demora mucho y el es que va a tener un Bueno, eh, como sabéis, eh, a finales de septiembre y a principios de octubre de 1936, el frente norte, en su parte oriental, queda estabilizado definitivamente en los límites entre Guipúzcoa y Vizcaya, concretamente en los terrenos pertenecientes a Berriatúa, Marquina, Chemén y Echevarría. De esta forma, estas tres poblaciones, Marquina, Chemén, Berriatúa y Echevarría, Quedan a pocos minutos andando del frente de guerra y Marquina concretamente se va a convertir en plaza militar. Eh, plaza militar supone que, bueno, que, que se creó toda una infraestructura de guerra en Marquina. Vinieron mandos militares, vinieron cientos de soldados a Marquina, los tres conventos de Marquina pues, se, convirti se convirtieron en cuarteles. Por lo tanto, bueno, sobre todo Marquina, pero toda esta zona... Eh, pues quedó bastante militarizada, y a partir de este momento, a partir de finales de, octubre y finales de septiembre y principios de octubre, hasta el 26 de abril de 1937, estas tres poblaciones van a conocer numerosos bombardeos. Los casos de Sidorcha de Oliva y Monitiva son diferentes, estas dos poblaciones están más alejadas, quedaron más alejadas del frente de guerra, es decir, cuando se paraliza el frente de guerra, desde ahí abajo, creo que no lo veis muy bien, pero aquí es un poco el croquis de los pueblos que yo voy a hablar. Cuando el Frente de Guerra se paraliza en toda esta zona, que va pues desde, desde Ondarroa, Berriatúa y va hasta San Miguel, toda esta zona, eh, Munitiba y Siorza Bolívar quedan alejados del Frente de Guerra y por lo tanto no conocen pues, los bombardeos que conocerán Marquina Chemén, Berriatúa y Echevarría. Pero el 26 de abril, el mismo día que bombardean Guernica, Munitiba. ...sobre todo, pero también si señor Chavira conocerá unos, un bombardeo importante en el que morirán muchas personas. Bueno, he dicho que el, el frente de guerra se estabiliza a finales de septiembre y principios de octubre. El primer bombardeo que conoce Martina, el primer bombardeo aéreo eh, que conoce Martina, ...es el 29 de septiembre de 1936. En ese momento eh, cayeron dos bombas, un avión lanzó dos bombas... Eh, ...que hicieron poco de ruido, pero que hicieron unos agujeros muy grandes... En Echeverría los primeros bombardeos aéreos fueron a principios de octubre, durante los primeros 20 días de octubre, sobre todo contra eh, la cima del Calamua y las faldas del Calamua, que es donde estaban las, las, los soldados republicanos haciendo frente a los soldados franquistas. Y en Berriatúa también ocurre lo mismo. Las primeras bombas caen a partir del 4 de octubre en los montes de Berriatúa, donde estaban situados eh, las, eh, eh, las, las tropas leales a la República. Por lo tanto, como he dicho, la mayoría de los bombardeos que van a conocer estas poblaciones son bombardeos producidos por, las, eh, por, la aviación, eh, por la aviación franquista o la aviación mandada por Franco, y van a ser sobre todo Marquina bombardeada en numerosas ocasiones. Pero no solo los franquistas bombardearon eh, Marquina y esta zona. Eh, en un caso, también los republicanos bombardearon. Un barrio de Berriatoa y una persona, un civil, murió en ese bombardeo. Y bueno, luego, pues lo contabilizaré y os hablaré un poco también de este bombardeo. Bueno, ¿cuál era la actitud de la población ante estos bombardeos? Bueno, eh, al principio, y al principio estoy hablando de finales de septiembre y durante octubre, la mayoría de la gente no era consciente del peligro que suponían los bombardeos. O sea, tengo un montón de testimonios que la gente dice que, bueno, que la gente cuando venían los, los aviones... Estoy hablando de principios de octubre, de principios de octubre, hasta el 20 de octubre más o menos, incluso todo octubre. La gente no salía de sus casas, la gente que estaba en la calle se quedaba mirando a los aviones y la gente que estaba trabajando en, eh, pues en, en, en los caseríos tampoco, tampoco hacía nada. Es más, los soldados que pululaban por Marquina, tenéis que tener en cuenta que a partir del 21 de septiembre vienen cientos de soldados a Marquina. los consejos que daban era que, bueno, con echarse a tierra con echarse a tierra era suficiente para evitar el peligro de los bombardeos. Eh, la verdad es que, bueno, tengo un montón de testimonios de la gente que dice bueno, que al principio pues no, no, no eran conscientes de los peligros que suponían estos bombardeos, y la gente ni se protegía. Y esto lo que hizo es que del 20 al 30 de octubre murieran seis personas en Marquín, es decir, la gente no era consciente de los bombardeos, entonces bombardearon el casco urbano de marquina y murieron seis personas murieron tres civiles y tres militares bueno ante esta situación ante estas seis muertes el comité de defensa de la república dice bueno hay que hacer algo hay que hacer refugios y lo primero que hacen es hacer un gran refugio en la mitad del pueblo no sé si conocéis marquina pero marquina tiene un gran prado en la mitad del pueblo pues lo primero que hicieron es hacer un gran agujero con la intención de meter a todo el pueblo en ese agujero al de poco se dieron cuenta de que eso era no era eh, no era ni seguro ni, ni, ni, ni era sangre, ni, ni. Bueno, que, que no servía como, como refugio. En un segundo momento empezaron a hacer refugios en distintas partes del pueblo, es decir, pues en, eh, debajo de los puentes, eh, en el frontón, en distintos sitios del pueblo, todos en, la, eh, en el casco. Y mucha gente hizo sus propios refugios dentro de las casas. Eh, pero, ¿qué ocurrió? Ocurrió el bombardeo de Durango. El bombardeo de Durango fue en Martina pues, un punto de inflexión súper importante. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que, de que los, que los refugios antiaéreos hechos en el casco urbano y, sobre todo, hechos, en casas, hechos dentro, de, dentro de las casas, pues no servían para nada, porque en, en Durango pues, habían, habían destrozado todo y, entonces, eh, pues, eh, pues, tenía, había que hacer otros refugios. Y, a partir de este momento, la estrategia para defenderse de los eh, bombardeos aéreos cambia. La mayoría de la gente va a refugiarse a la iglesia, a la iglesia parroquial. De hecho, me estoy olvidando de... Eh... Sí, vale. Bueno, es la iglesia parroquial en la que se hizo y la mayoría de la gente, sobre todo los más devotos, se refugiaban en la iglesia. Pero luego también había gente que se iba a las cuevas. ¿eh? En Martín hay distintas cuevas y se iba a las cuevas a refugiarse para todo el día. Es decir, a partir del bombardeo de Durango es un punto de inflexión y también había mucha gente que se iba a, a los caseríos es decir, hasta el bombardeo de Durango la gente se refugia en sus casas, se refugia en los refugios que se han hecho en distintos puntos del pueblo, pero el bombardeo de Durango supone un punto de inflexión y, lo, y hace que la gente ya sea más selectiva. Eh, la gente no solo defendía su integridad física, también defendía sus casas. Tengo tes testimonios de gente que me decía que bueno que cuando sonaban las alarmas avisando de que llegaban los aviones, había gente que subía a los tejados y ponía banderas españolas en los tejados de las casas para decir a los aviones que allí, allí vivía gente pues eh, eh, gente que era eh, pues, partidaria de los, eh, eh, de los franquistas. Eh, pero no solo los militares, oh, perdón, no solo los civiles, eh, protegían su integridad física y sus casas, los soldados republicanos también hicieron muchísimos búnkeres para defenderse de, eh, de, los, eh, de la aviación, eh, de la aviación eh, franquista, este es uno de los búnkeres que tenemos en Martina, en la zona de Martina tenemos muchos búnkeres de este tipo, concretamente tenemos nidos de ametralladoras, entonces eran sistemas para defenderse de los bombardeos. Bombardeos de artillería aéreos. Estoy todo el rato hablando de bombardeos aéreos, pero tenéis que tener en cuenta que Martina fue bombardeada en numerosas, muchísimas veces también por la artillería franquista. Eh, los eh, militares, por lo tanto, los militares republicanos hacían búnkeres. También se... en Martina había dos, eh, dos hospitales militares, dos palacios de Martina se convirtieron en hospitales militares. Por lo menos a uno de esos hospitales militares le hicieron una gran cruz roja en el tejado para... Eh, para evitar los, los bombardeos. bueno Por lo tanto, los civiles se protegían de, las, eh, de los bombardeos o aéreos, sea, sobre todo a partir del bombardeo de Durango, los militares republicanos se protegían de alguna forma u otra de los bombardeos, y ¿qué hacían los militares franquistas? Pues los militares franquistas que estaban al, al otro lado del frente, en los terrenos de Martina, Xené, Berriatúa y Echevarría pues no hicieron búnkeres de hierro ni de hormigón, y las trincheras que hacían también eran mucho más precarias. Hoy en día también, o sea, quedan eh, restos de las trincheras que hicieron los republicanos, pero las trincheras de los, eh, de los franquistas, pues casi no quedan eh, ¿por qué? porque pues, se, des, se deshicieron, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues por una parte, pues, los fascistas tenían claro que de un momento a otro iban a proseguir con la conquista de Vizcaya, o sea, no les no les merecía la pena hacer búnkeres de hierro y de hormigón y por otra parte pues, el hostigamiento de la aviación republicana era menor. ¿eh? Por lo tanto, las defensas antiaéreas que hicieron los, eh, los franquistas fueron mucho mejor, menores. Vamos a hablar un poco de la vigilancia que se hacía con respecto a los bombardeos aéreos. Eh, he dicho que al principio la gente no era consciente del peligro que suponían los bombardeos aéreos, por lo tanto, ni se pusieron vigías. ¿Los vigías cuándo empiezan? Empiezan sobre todo a partir de octubre. A partir de octubre es cuando empiezan a ponerse los vigías en los puntos más altos del pueblo. Eh, uno, de los altos, uno, uno de los puntos más altos es la Torre del Reloj del Ayuntamiento y otro de los puntos altos es el campanario que hemos visto antes de la parroquia de Xemí. En estos dos puntos había vigías que estaban vigilando un poco cuando venían los aviones. Pero con esto también se dio cuenta que esto tampoco era efectivo. No era efectivo porque Claro, los, eh, las personas que estaban eh, a cargo de las campanas empezaban a tocar las campanas cuando los aviones casi estaban encima, entonces se dio la necesidad de poner vigías en los montes de Marquina, entonces en el monte Sapola se pusieron vigías y se instaló un cable de teléfono desde el Sapola hasta Marquina y por teléfono se avisaba desde Sapola hasta Martina y en Martina, pues cuando cogían la llamada de teléfono daban eh, la alarma. alarma, el toque de alerta consistía en, en, en, el toque, en, en el toque de las campanas muy despacio, ¿eh? cuando tocaban las campanas despacio era un toque de alerta, el de alarma era el mismo toque pero muy deprisa y el de normalidad lo constituían cuatro toques de campana, ¿eh? cuando daban cuatro toques de campana eso era normalidad, el, el toque de alerta era cuando daban, eh, el, de alarma, perdón, el de alarma era cuando daban muy deprisa. De todas formas la, los aviones daban mucho miedo, eh, daban mucho miedo sobre todo a partir del bombardeo de Urano, bueno, pero que, también a partir de doctor, pero lo que más miedo daba en Martina eran los, los bombardeos de artillería. Eh, tenéis que tener en cuenta que Martina bueno, estaba, estaba debajo del Talamoa, la cima del Talamoa estaba en manos de los franquistas, entonces Martina era bombardeada por la artillería constantemente. Eh, ¿Qué podemos decir de los sistemas de defensa antiaéreos? Bueno, antes esto comentando con Jesús, que está allí atrás, y Jesús, eh, bueno, de lo que conozco yo, eh, de lo que sé yo, en el frente de Ibar, en la posición de Santa Cruz, parece que había un cañón antiaéreo de dos tubos, y Jesús me ha dicho que sí. Sí había un cañón antiaéreo, pero no sabían ni cómo funcionaba, porque en teoría estos cañones son de tiro rápido, y lo utilizaban como si fuera una escopeta, ¿no, Jesús? O sea, es decir, tiraban un tiro y esperaban, o sea, en vez de hacer... Eh, tiros rápidos para poder hacer frente a los aviones, pues no no lo utilizaban bien tengo constancia de gente que Martina me dice, es decir a, el, a, al principio de la guerra solía venir un caproni y de reconocimiento que de vez en cuando solía echar bombas, tengo constancia de gente de Martina que dice que algunas veces vieron a cazas republicanos salir eh, eh, eh, salir al paso de este caproni que venía de reconocimiento y tal, y que este caproni incluso daba la vuelta. estos son o sea, no lo he visto en ninguna parte. Hay gente que Martina que me, lo, que me lo comenta. En realidad, yo no creo que en toda esta zona hubiera... Eh, eh, yo no creo que en toda esta zona hubiera... Eh, ningún sistema antiaéreo, quitando la referencia que, que me dio Jesús o que, que incluso aparece en su libro de, de este cañón antiaéreo, en toda esta zona de Martina no, no había cañones de tiro rápido destinados a la destrucción de aeronaves en vuelo, pero los aviones no solo echaban bombas, también echaban octavillas, por lo menos en dos ocasiones yo tengo constancia de que tanto en el frente de guerra como en el casco urbano de Martina echaron, eh, echaron eh, octavillas, octavillas tanto en euskera como en castellano. Y bueno, los aviones pues fueron utilizados para la guerra psicológica de distintas formas. Otro dato curioso que me gustaría dar es que bueno, los aviones se convirtieron. Antes, Xavier eh, ha dicho que Martina fue bombardeado unas 32 veces. ¿eh? Eh, yo creo que igual más, pero bueno, pero yo me fío Yo creo que ha dicho él en la, en la campaña de, de, de primavera, creo que lo entendía. Pero bueno, fue bombardeado en muchas ocasiones. Los, los aviones se convirtieron en parte de la realidad de vida cotidiana de los marquineses y esto hizo que se dieran sobrenombres a los aviones por ejemplo al Caproni que venía al principio al Caproni de reconocimiento que venía al principio de, de reconocimiento y que echaba algunas bombas la gente de, la, de Martina le llamaba el rrr ya viene el run, run por el ruido característico que hacía o esa he hecho un montón de entrevistas y todo el, mundo, todo el mundo o sea, la gente mayor, todo el mundo comenta ese rum, rum, rum eso ha quedado en, la, en el inconsciente de la gente eh, al, a, a, otros le llamaban a esta bien el diario de Irún al avión que mató duro, del 20 al 30 de octubre parece que anduvo un avión negro y parece que la gente le veía que tenía una ala torcida y a este avión le llamaron el e y a uno de, y a los aviones la gente, los soldados que anduvieron por a los Junkers 52 que al final, en, en abril, pues estuvieron bombardeando, eh, eh, sobre todo bonitivas, le llamaban tarambías. Bueno, con esto quiero, es un ejemplo de, pues para mostraros, eh, bueno aquí tenéis el ejemplo de cómo los, las ocavías en el euskera y castellano, parecen ir acabando, eh, Martina, eh, echevarría y Berriatura fueron bombardeados en numerosas ocasiones durante los siete meses en los que el frente estuvo paralizado. Sobre todo Martina fue bombardeado en numerosas ocasiones. Y Munitiva y Sierra Bolívar fueron bombardeados el 26 de abril sobre todo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todas estas, de todas, bueno, las razones? Bueno, no voy a extenderme mucho en esto, ¿no? Porque antes Xavier también ha hablado. Pero yo creo que se mezclan las razones estratégicas y las razones tácticas. Pero yo en las entrevistas que he hecho y en todo lo que he analizado de la Guerra Civil de Martina he visto que también hubo bombardeos aéreos por pura venganza. Es decir, cada vez que había una batalla eh, importante en que los, eh, los republicanos mataban a muchos eh, militares franquistas, había eh, un bombardeo de los franquistas en contra de la población de Martina. Por ejemplo, Hubo una batalla importante en Meguillar, una batalla importante en los que los republicanos mataron a muchísimos eh, franquistas. Se habla incluso de que fueron 60 las personas que murieron en Medishare. Pues Ese mismo día, los franquistas bombardearon el hospital, a la tarde del hospital en el que estaban todos heridos de esa, de esa batalla. Para terminar, ¿me quedan? Tres minutos, bueno, muchísimo tiempo. Tres minutos, puedo decir todas las conclusiones. Bueno, ¿cuáles fueron las... Eh, las consecuencias de todos estos bombardeos. Bueno, por una parte tenemos que hablar de la muerte de las personas. En total, en total, desde el 29 de abril, eh, perdón, el 29 de septiembre de 1936 al 26 de abril de 1937 murieron 13 personas en Martina, en Martina, en Munitivar, en Echevare, en toda esta zona 13 personas por los bombardeos aéreos, eh, únicamente por los bombardeos aéreos. Y, Bombardeos aéreos contra los, el casco urbano de estas poblaciones, y además en estos bombardeos también murieron nueve soldados republicanos. No estoy contando los soldados que murieron en el frente, estoy contando los muertos en los cascos urbanos. Bueno, de estas trece muertes, doce fueron producidas por bombardeos aéreos franquistas, y una muerte fue producida por un bombardeo aéreo republicano. Este dato, el 12-1, nos está mostrando que no hay comparación entre las muertes producidas por los bombardeos aéreos de los, de los aviones de bando sublevado con las producidas por los aviones republicanos. La superioridad aérea de los eh, franquistas será muchísimo mayor, tal y como ha quedado claro en las, en las intervenciones que hemos tenido al principio de la tarde. Además de las muertes, he. Eh, eh, tengo testimonios de dos niños que se perdieron en el bombardeo de Munitívar. El bombardeo de Munitívar fue, fue muy grave ¿no? y uno de los niños pues, quedó en ese bombardeo en estado de shock, eh, herido. Los de la Cruz Roja lo cogieron, ni hablaba, tenía siete años, lo llevaron a Bilbao. Eh, no, perdón, sí, sí, tenía siete años. Lo llevaron a Bilbao y de Bilbao como no se explicaba bien ni nada, lo, lo llevaron a Bélgica. Estuvo ocho años viviendo en Bélgica y al de ocho años volvió a Maquina. Tengo constancia de otra niña también que quedó con muchas secuelas, se ha muerto hace poco, con muchas secuelas físicas porque con sus padres en, en inmunitiva se metieron debajo de un, de un puente, se destrozó el, pu el puente con una bomba y murieron muchísimas personas, toda su familia murió debajo del puente y, y quedó ella solamente viva y sus familiares no encontraron al de un mes o mes y medio una cosa así en, en el hospital de... No. Bueno, los daños materiales fueron también muchísimos: Martina, caseríos, eh, bueno, de todo tipo y no voy a enumerarlos. Y ya para acabar, sí me gustaría hablar de las consecuencias psicológicas, ¿no? Porque hubo consecuencias psicológicas inmediatas y consecuencias psicológicas retardadas. ¿Cuáles fueron las inmediatas? Pues bueno, que crearon una situación de, pues uno de los objetivos de, de estos bombardeos era minar la moral, minar la moral tanto de los soldados. Y, y, y de la población civil, y de hecho lo consiguieron porque he hecho muchísimas entrevistas y en estas entrevistas aparece que a finales de abril la mayoría de la gente de Martina y de esa zona, incluso la gente que era eh, favorable a, a la república estaba deseando de que entraran los, los franquistas para acabar con la guerra. Estos fueron unas consecuencias, y luego consecuencias psicológicas retardadas, he hecho muchísimas entrevistas a lo largo de estos años y he visto que mucha gente quedó marcada por los bombardeos, nosotros en Martín, en Martín hemos hecho muchos actos eh, pues, eh, recordando homenajes y cosas de este tipo y hemos visto que la gente todavía se estremece cuando oye los ruidos del avión, el rum rum que he dicho antes, el rum rum rum ese del avión que venía bombardeando pues ha quedado en, en la mente de las personas. Las, Personas que más sufrieron y que quedaron marcadas y que yo he visto en mis propias en las entrevistas que he hecho fueron las personas que tuvieron familiares muertos. Y todas esas personas, pues bueno, lo vivieron mal, pero solo una de esas personas, solo una de esas familias tuvo derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Es decir, solo la persona que fue muerta por los aviones franquistas tuvo. Perdón, tú un. Una persona tuvo un, un monumento. ¿no? Este es un monumento que se hizo en honor de la persona que murió por la aviación eh, eh, republicana. Bueno, quiero decirte que, bueno, que todavía pues, tenemos mucho, mucho que hacer en este sentido. Este, este este. Hola, buenas. ¿Había ¿Algún... alguna muerte más por metralla o por...? ¿O solo fueron muertes por bombardeo? Ah, bueno, estoy hablando de bombardeos, pero eran. Ah, en general, eran, ¿no? En, en general eran por metralla, la mayoría yo creo que eran por metralla. Ah, no por metralla, a la metralla, ah, por, ah, eh, claro. Pero son por metralla, o sea, la bomba, en muchos casos igual, caía una bomba, reventaba la piedra y era la propia piedra la que mataba a la, a la gente. O sea, ah, la bueno. metralla se sí creaba de, de distintas formas. Bueno, gracias. Sí, sería interesante que hicieras una correlación, entre, eh, si se puede, entre eh, las ejecuciones o, o, en fin, o los desastres que sufrieran eh, los franquistas y el aumento de bombardeos. Sí. Eh, hay una teoría que yo no he, no he podido, en fin, no me he dedicado tampoco a esto. Pero, en fin, hay una teoría que en su momento esgrimió el embajador norteamericano en Endaya, Claude Powers, que decía que él había, para el año 37 y 38, esencialmente, que él había notado que cuando las tropas franquistas sostenían alguna derrota o había alguna especie de... de Handicap que encontramos, que se recrudecían los bombardeos. ¿eh? Una correlación entre fracasos o, o desastres de las propias tropas y recrudecimiento de los bombardeos, de las poblaciones civiles, claro. Los bombardeos militares tenían otra lógica. Bueno, yo lo lanzo en forma de hipótesis, ¿eh? pero lo he dicho. Yo tengo dos... En dos casos, porque cuando se habla de bombardeos, se habla de bombardeos estratégicos y de bombardeos tácticos. Pero hay un bombardeo por venganza. No sé dónde habría, porque se habían antes también de bombardeos por, por razones de terror, ¿no?, por querer el terror, pero... Estratégicos y tácticos. Pero ¿dónde entran los bombardeos por venganza? En el caso de Marquini yo tengo dos casos, ¿eh? como hipótesis los lanzo porque nadie puede saber que fueron por venganza, pero uno de ellos lo que he dicho. Hubo una batalla súper importante en un avance que hicieron los republicanos para conquistar, para poder entrar en Kipuzko en el que murieron muchísimos eh, franquistas. De hecho, eh, pues la gente que estuvo en la otra parte también contó que murieron muchísimos. Pues esa misma tarde, muchos de los que quedaron heridos en esa batalla estaban en el hospital de sangre en un palacio de Martina, y bombardearon justo el palacio. Y murió incluso el médico que estaba atendiendo a los... A los eh, esto... Eso, es una hipótesis mía, yo no puedo decir que eso fue por venganza, y otro caso y esto Jesús lo sabe incluso mejor que yo hubo una batalla muy importante en Calamúa, que es el día de San Esteban en el que también murieron muchísimas personas eh, muchísimos franquistas y al día siguiente se bombardeó muchísimas veces. entonces la gente es, es un poco lo que la gente me ha contado ¿no? pero que en esos dos casos sí que son bombardeos por, por venganza Muy bien ¿Alguna pregunta más?